Seguimos en este contacto diario en el día de hoy, reiterar que hoy es miércoles y estamos a 24 de junio del año 2020, con nosotros nuestra querida amiga la doctora Marika Pérez, quien es neumóloga y quisimos nosotros invitarla como siempre, para que nos oriente y sobre todo en medio de esta situación que estamos viviendo, es este polvo de Sahara que cada año llega a esta zona del Caribe, específicamente a la República Dominicana y quisiéramos primero dar la bienvenida a la doctora Marica Fernández más aquí a de doctora, qué bueno que está con nosotros. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Gracias. Gracias a usted, que como siempre, de manera muy gentil y amable, pues acepta nuestra invitación. El doctor, y quisimos invitarla para que nos hable sobre esta situación, este polvillo que está llegando a la República Dominicana. Y quisiéramos saber. ¿Qué tanto nos impacta y, cuál, y cuáles son los daños eh, y las personas más vulnerables ante esta situación de este polvillo que está llegando hasta la República Dominicana en este momento? Realmente el polvo del Sahara es un fenómeno atmosférico que se repite de forma cíclica cada año con un aumento de las partículas de polvo a nivel ambiental. Los pacientes <tose> más afectados son aquellos que previamente ya tienen alguna afectación o patología de base respiratoria, principalmente los pacientes asmáticos tienden a tener un mayor riesgo de exacerbación de sus procesos eh, patológicos previos. Asimismo, se puede evidenciar a nivel respiratorio un incremento de lo que son las manifestaciones de las alergias respiratorias, tanto la rinitis alérgica, la conjuntivitis alérgica, la dermatitis atópica tienden a exacerbarse por la amplia exposición a los arrejeros ambientales que se van a encontrar durante el periodo del polvo del Sahara. Hay que destacar que hay un incremento también en la agudización de aquellos otros eh, factores como los pacientes fumadores que ya tienen un desarrollo de bronquitis crónica al exponerse a este fenómeno ambiental pueden tener un incremento en sus manifestaciones respiratorias. Sí, sí. Bien, doctor, le decía, por ejemplo, eh, esos pacientes que usted acaba de describir que son los que eh, podrían ser más eh, impactados de manera negativa con este polvillo. ¿Cuáles deben o deberían ser las medidas de precaución que debemos tomar para hacerlo menos impactante, impactado por esta situación de este polvillo que viene desde el desierto de Sahara, como usted señala, cada año? Sí, la población eh, general... Debe de tomar algunas medidas eh, dentro de las cuales se encuentra mantenerse hidratado, evitar la exposición innecesaria al ambiente si puede mantenerse en su hogar. Y esto también sirve para la infección que tenemos ahora, la pandemia del COVID. Si usted no tiene que salir a la calle, manténgase en su casa. El uso de mascarillas ya es obligatorio, tanto para la enfermedad por coronavirus como ahora mismo la exposición al polvo del Sahara, al mantenerlo con las mascarillas nos ayuda. Además, los pacientes que son asmáticos o que tienen enfermedades respiratorias y tienen tratamiento de base, tratar de mantenerse lo más eh, agregado posible con un mejor cumplimiento de su tratamiento eh, del asma y de sus enfermedades de base. Ahora mismo, algo que es sumamente importante que debemos de destacar a los pacientes es que si tienen manifestaciones respiratorias, no solamente adjudicarlo al proceso del polvo del Sahara, debe de recibir ayuda médica porque hay que des, eh, descartar otras afectaciones ya que puede ser una infección por coronavirus o otro proceso eh, eh, Doctora, la coincidencia de esta situación del coronavirus que está impactando la República Dominicana y la llegada de este eh, polvillo del desierto de Sahara esa combinación, ¿qué tanto puede afectarnos en esta situación que hay el país? Realmente eh, yo creo que está lloviendo sobre mojado para ahogarnos porque muchos pacientes que tienen infección por COVID que están en su casa, que se encuentran estables desarrollan hiperactividad bronquial, es decir, se aprieta se congestionan por la infección por COVID se van a exacerbar ahora con el pueblo de Sahara entonces estamos eh, doblemente eh, en riesgo porque es una infección viral que afecta la vía respiratoria y tú tener ahora un factor ambiental que te empeora el cuadro. Y también vamos a tener muchos pacientes en la emergencia que van a ir con síntomas de exposición al polvo del Sahara, pueden ir con tos, con eh, ojos llorosos, sequedad ocular, rinorrea, y vamos a confundir o vamos a pensar en primera instancia que es una infección por COVID. Entonces, ahora mismo yo creo que se ha ensañado un poquito el señor con nosotros. Pero, porque como está, como, como quiera culpa. como quiera hay que ir a, a, a acudir al médico, a, al neumólogo, porque eh, usted no tiene la capacidad de discernir si cuál es cuál, si el médico sí, el médico ya ahí puede hacer un descarte de su patología y, y encasillarlo y tomar la, la medida eh, de lugar en cada uno de los casos. Claro, no, no automedicarse, exactamente sobre todo no automedicarse, no se automedique. No piense que porque está el polvo del Sahara ahora mismo, todos mis síntomas son por el polvo del Sahara, no es así. Entonces, acuda por ayuda, se le va a hacer un triaje respiratorio para en, en una entrevista tratar de hacer un descarte de cuál es cuál, pero no se automedique. Sobre todo porque ahora hay mucha muchas cosas que le dicen use, use tal medicamento, use tal cosa no se a puede li, confundir a limón, a limón. doctora, se pueden confundir los síntomas precisamente en este momento eh, eh, con el COVID y, la, y lo que puede impactar este fondillo, se puede confundir en algún momento, ¿no? el espectro de la infección por coronavirus va a producir múltiples manifestaciones, ir desde un paciente que no tiene ningún síntoma a un paciente que solamente tiene tos seca o un paciente que tiene fiebre y dificultad respiratoria. Entonces, un paciente que sea por exposición al polvo del Sahara, que te desarrolla una toseca, el lagrimeo, rinorrea, es decir, mucosidad nasal, ¿puede confundirse con una infección por coronavirus? Claro que sí, sobre todo porque hay pacientes con coronavirus que no van a hacer ninguna manifestación. Entonces, se pueden enmascarar y se pueden superponer. Que un paciente con coronavirus empeore sus síntomas por la exposición a las partículas ambientales que están eh, incrementadas ahora mismo en la, en la atmósfera y en el ambiente. Doctora, finalmente, vamos a dar algunas recomendaciones eh, con respecto a esta situación de este portillo que está llegando a los amigos de Mantenerse hidratado, usar ropa con buena cobertura, evitar exposición al ambiente innecesaria, uso de las mascarillas, no automedicarse, si tiene algún síntoma, eh, acuda a su centro de salud y si son personas en riesgo como embarazadas, pacientes con enfermedades cardiovasculares y pacientes con enfermedades respiratorias, por favor, mantenerse vigilantes y acudir a su médico para cualquier control o uso de medicación para evitar las exacerbaciones. Y antes de irnos a la, a la población que el polvo de Sahara no es, un, no es un terror, sino es un fenómeno natural que se debe a que ahora mismo en África está la más ma, la más grande sequía en, en los últimos 10 años y eso provoca que ese polvo sea más denso y que haya llegado tan denso aquí en nuestra población. Decirle que dentro de lo malo siempre hay algo bueno, es la única forma que tiene el Amazonas de fertilizarse eh, nosotros mismos recibimos, porque es un fertilizante natural, también tiene todos los lo, lo, lo componentes que tiene un fertilizante y nos ayuda a que el medio, como Dios, como Dios sabe que no podemos eh, fertilizar a todas las plantas, al mismo tiempo nos manda el polvo de Sahara para así, cada cierto tiempo, ser fertilizada la naturaleza. De todo lo malo, hay algo bueno. Sí, esa es la naturaleza, doctora. Yo sé que hay muchas opciones. Pero esos televidentes que nos están viendo, conociendo la capacidad y la calidad de la doctora Marika Pérez, eh, ¿dónde podemos encontrarla usted eh, en el caso de que seamos impactados por esta situación para buscar esa orientación del deudor? De, de... En este momento, ¿dónde? Yo me encuentro disponible en el Centro Médico Siglo XXI al 725-1260 en horario de la mañana y en el Centro Médico Doctor Valle, la extensión 247 en horario vespertino. ¿Eh? nosotros ¿verdad? les recomendamos que cualquier situación que ustedes sientan producto de este, de, de este polvillo que pues está llegando, no dude en hacer contacto con nuestra querida doctora Marica Pérez. doctora gracias como siempre por aceptar eh, nuestra invitación para seguir orientando eh, la población a través de contacto diario, gracias doctora por estar con nosotros en el día de hoy la doctora Marica Pérez, neumóloga, estuvo con nosotros hoy aquí en la entrevista VIP de contacto. Así que doctora, feliz el resto del día y en cualquier momento volvemos a hacer contacto con usted para que nos siga orientando en esta línea. Vamos. A